dentro de los e device de información no textual se encuentra la lupa. Vamos a ver eh, un ejemplo que ya teníamos preparado en el que podríamos poner el título de la imagen que vamos a incluir. En este caso vamos a hacer una pequeña actividad aunque podríamos simplemente dedicar eh, este e device a observar los detalles eh, de, de alguna imagen, puede ser de aplicación en áreas artísticas. En este caso vamos a genera una pequeña actividad en la que pedimos que se localice el curso de un río y se remonte para encontrar su eh, origen. Bien, Lo primero que habría que hacer sería seleccionar una imagen, ya la teníamos hecha, como siempre iríamos a buscar, seleccionaríamos la imagen y aparece la imagen en tamaño original. Vamos a decidir que esa imagen se muestre a un tamaño más reducido en la pantalla en principio hemos elegido la alineación ninguno porque es la que mejor queda cuando eh, visualizamos, lo vamos a comprobar posteriormente, puesto que el texto que hemos puesto descriptivo aparece debajo de la imagen. De, la, de otra forma, tanto a izquierda como a derecha todavía no está muy, muy ajustado y queda un tanto eh, descabalada la, la alineación. El zoom inicial que vamos a dar a la imagen sea el 100%. Y el máximo aumento, aunque nos da únicamente un 200% como máximo, veremos que eh, realmente podemos ver eh, la imagen ampliada hasta un 600%. El tamaño de la lupa, de momento dejamos un tamaño medio, vamos a poder variarlo posteriormente. Y aceptamos. El resultado de nuestro device es el siguiente. Tenemos aquí la imagen con el título que le hemos puesto río grande y vemos que y la descripción, en este caso la actividad que proponemos, la eh, como vemos la el nivel de ampliación inicial es el 100%, vamos a ponerlo al 200% y observamos como la imagen se va ampliando, si subimos al 300 vemos que el, el nivel de ampliación aumenta y también podemos modificar el tamaño de nuestra lupa vemos que ahora la lupa es más grande al haber subido a un 200 bien, hemos localizado el nacimiento del río aquí está, hemos ido remontando una vez que hemos visto que esta línea podía ser el curso del río y remontando encontramos el momento en el que aparece el curso de agua